Hola de nuevo todas y todos, en este video vamos a ver en qué consiste la actualización de Composer a su versión 2. Recuerden que este video hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En los videos anteriores vimos qué es Composer. Estos comandos son válidos tanto para la versión 1 de Composer como para la versión 2. La versión 2.0 de Composer sale el 24 de octubre del 2020. Esta actualización consiste de una mejora de rendimiento gracias a que la conexión entre Composer y la plataforma de pacalles.org es mucho mejor en esta versión al igual que la descarga de los paquetes se realiza de forma paralela En esta gráfica nos muestran esa mejora de rendimiento en la instalación de algunos fenómenos En el momento de grabación de este video la última versión disponible en getcomposer.org es la 2.1.3, la cual es posible utilizar tanto desde un paquete de instalación como desde un archivo binario que se puede descargar desde esta misma página. Para ver la versión que tenemos instalada podemos utilizar el comando composer-v mayúscula o composer-version. Actualmente en mi equipo se encuentra instalada la versión 1.10.22. Composer contiene la implementación de un comando que nos permite realizar la actualización de la versión 1 a la versión 2. Si revisamos nuevamente la versión que tenemos instalada, actualmente ya se encuentra la versión 2.1.3. Para regresar a la versión 1 podría utilizar el mismo comando con la bandera rollback o colocar el número de la versión. Con esto he regresado a la versión 1 y voy a regresar a la versión 2 con rollback. En los próximos videos veremos algunos comandos adicionales de Composer y cómo estos comandos nos permiten realizar la gestión de dependencias dentro de nuestros proyectos de PHP. Gracias por ver este video, recuerde que me pueden seguir en mis redes sociales, darle me gusta a este video si les ha gustado, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. No siendo más, nos vemos en el próximo video.